Oración poderosa al Sagrado Corazón de Jesús Señor Jesús, me dirijo a ti invocando tu Sagrado Corazón con toda reverencia para pedirte que me tiendas tu mano en esta fuerte necesidad que estoy atravesando. Sagrado Corazón de Jesús, tú que eres el refugio del amor más grande que este mundo ha conocido, abrígame con tu luz y hazme parte de ti. Quiero sentirme seguro e invisible para mis enemigos y los problemas que me acechan. Tú eres mi consuelo en este momento de desesperación. En Ti confío y espero ahora y siempre. Me refugio en Ti porque sé que Tú me darás la solución a este problema y con él la paz y la tranquilidad que tanto necesito. Sagrado Corazón de Jesús, Representas un amor tan grande que muchas veces los hombres no podemos concebir, pero al mismo tiempo eres la representación de la fortaleza y la misericordia. Sana mis heridas en este momento, Sagrado Corazón. Ayúdame a sentir tu presencia actuando en mi vida, saciando mis carencias, alejando a mis enemigos, resolviendo mis problemas. Poderoso Sagrado Corazón de Jesús, llévame de tu mano por el camino de la prosperidad, la abundancia, la felicidad, la paz, el amor y la salud. Que la luz que irradia tu Sagrado Corazón sea como el faro que ilumina mi vida, la solución a mis problemas y a las bendiciones que tienes preparadas para mí y para mi familia sana en mí esta angustia causada por mis problemas que me enceguece y no me deja ver las oportunidades que tú pones en mi vida para encontrar las mejores soluciones Señor Jesús a través de tu sagrado corazón dame la fortaleza que necesito en las adversidades y la sabiduría que proviene solo de ti para encontrar el éxito en todos mis asuntos protégeme de todo mal y de todo peligro, amado corazón de Jesús, protégeme de la enfermedad, de la soledad, la traición, la ruina, la desesperanza, la falta de fe, y sobre todo, no permitas que me aleje de tu amor y de tu protección nunca más. Sagrado corazón de Jesús, quiero beber de tu manantial de amor y de misericordia, recibir tu perdón. Y tu generosa provisión en mi vida. Mis debilidades son muchas, pero mi esperanza en ti me hace fuerte, cicatriza mis heridas y me libera de mis miedos. Siento que puedo soportarlo todo, porque recibiré por intercesión tuya la recompensa a mi fe y a mi devoción a ti. Sagrado corazón de Jesús, te alabo y te entrego mi corazón, te entrego mi vida